Hola Fabiola, ¿cómo estás? Mm, estás muy similar al caso de, de Montserrat En el sentido de que ya tienes muy clara la investigación El trabajo que has venido haciendo Y por lo tanto el trabajo que se tiene que realizar Incluso hasta ya pusiste por mes, ¿no? Me parece bien, de acuerdo a tu cronograma <coughs> este, Y a la fecha que se va a realizar el, el coloquio Tendrías que entregar al menos el capítulo 1 y el capítulo 2 mi recomendación es que también puedas entregar, aunque sea un esbozo del capítulo 3 Un poco para ir avanzando hacia esa este, esa tarea que te has puesto ¿no? Yo creo que si presentas estos dos capítulos y medio, si son los tres mejor, pero pues si son dos y medio más de introducción Con eso bastaría y sobra para que tengas un buen desempeño en el, en el laboratorio Digo, perdón, sí, bueno, en el laboratorio pero también en el coloquio y la claridad, la forma en como está estructurado la, la propuesta de trabajo La justificación y todo Me parece bien, no hay más comentarios que hacer En ese sentido, más que Felicitarte, hasta luego